La Fiscalía del municipio de San Francisco de Macorís realizó otro operativo en Colmadones, Villares y Bares, donde incautó 48 máquinas tragamonedas y de inmediato procedió a destruirlas este miércoles en el parqueo del Comando Regional de la Policía Nacional.